Son unos rateros, y eso tenemos que nosotros decirlo como tal, rateros, que ven en la oportunidad de la emergencia, en los guaitos, la oportunidad de no pasar licitaciones. Porque cuando se declara un estado de emergencia, y esto lo sabe bien Otarola porque la hizo Linda con, con Nadine y con Ollanta, en estado de emergencia yo ya no tengo que seguir todo el camino burocrático, burocrático de la licitación y transparencia, ya no, ahora hago lo que quiera. Puedo contratar por emergencia la empresa de mi amigo Yoshi. Yoshi, al todo que ya. Yoshi, tú vendes panes, ¿no? No importa, hazme un puente. Pero no tengo experiencia. ¿Qué importa? Es estado de emergencia. Por la emergencia todo se acepta. Entonces, Yoshi, ¿cuánto cuesta este puente? 100, ya ponle 4 millones. Y contrata la consultoría de mi amiga, de mi hermano, el Nicanor, Boluarte y de todo el mundo. Claro, y ahí se gastan la plata. Ahí se explica cómo los 25 mil millones de reconstrucción por cambios jamás llegaron a ti. Jamás. Lo que debería ser un presidente decente sacar a los militares, no a matar a su gente, como lo hizo esta señora, que en mi opinión es una terrorista política y es una asesina. Es mi opinión. Mándenme a la cárcel si quieren. Y voy a seguir diciendo lo mismo. Es mi opinión. Punto final. Pero esta señora sacó a los militares para amedrentar a la gente de Puno. Esta señora hoy no saca a los militares para limpiar las emergencias porque se le va la coima, pues. Se le va la coima y eso es algo que no podemos aceptar. Y eso es algo que Otarola diría. No, no, no, por favor, ¿cómo es posible? Otarola, Otaro, mientras que, que ella no se inunda... Hizo. Pero ¿cuál es el hecho concreto? ¿En qué se gastan la plata? La plata se la gastan en consultorías, la plata se lo gastan en hacer obras mal hechas, pésimamente hechas. Un un colegio por dos millones, cuando el colegio no vale más de 130 mil soles, entonces van inflando, inflando, inflando los precios. Como hace la señora Boluarte, ¿no? Que compra 7 mil soles en pescados y mariscos para un día. O sea, ¿qué, qué hace la señora? Gorda, gorda está la señora, ya, aceptémoslo. Pero de pronto, la señora, pues, ¿cuánto de pescado y marisco come? ¿Cuánto compra de pancita? Yo sí me he dedicado a ver cuánto compra de pancita de res, cuánto compra de res, cuánto compra de cordero, cuánto compra de pollo, Dios mío. ¡Qué barbaridad! La señora toma 24 tarros de leche al día. 24 no, 38 tarros de leche al día. Así toma la señora. Así toma. ¿Cuántos kilos de eso? En realidad se gasta la plata. Hoy los medios, esos grandes que decían, Castillo compró esto, ahora están calladitos. No dicen nada. No dicen nada de los lujos que se da la señora Volarte, quien también, ahorita nomás en marzo, climatizó sus oficinas. Por favor. Climatizó sus oficinas y se compró un gran televisor inmenso de 75 pulgadas para que mire mejor cómo están las inundaciones en Piura. Claro, para que lo miren HD, ¿no? Me imagino, para que lo miren HD. Pero sus gastos son exorbitantes. Exorbitantes los gastos. Pero volvamos al hecho de las conclusiones en las que llegábamos ayer después de una plática muy grande. Saludo además para todos los de la pastelería San Antonio de la Molina que nos han atendido fabulosamente bien. Saludo para todos ustedes, para las chicas de, que, que trabajan allá. Volviendo al tema. ¿Cuál es el negocio del país? Las desgracias son un gran negocio en nuestro país. Si no hay huaico, hermano, no hay estado de emergencia. Si no hay estado de emergencia, no van a poder disponer la plata como quiera. Ahora, en un estado de emergencia anterior, cuando una vez eh, se llevaron un puente, un puente Stuart, escuchen ¿eh? lo que pasó. Se lleva el puente, el río, y se lo y sacan a los militares. Van los militares y en dos días ponen un puente Bailey, dos días. Entonces, la pregunta es, la señora Boluarte, que lleva en su espalda... 70 muertes y en sus pies la sangre de más de 1.200 heridos de este país y que solo así se mantiene el poder a punta de balas. La señora Boluarte que sacó al ejército a matar manifestantes. La señora Boluarte que le robó a Trujillo 80 efectivos y lo trajo acá a Lima porque acá en Lima está todo el poder, pues centralizados somos. La señora Boluarte no saca hoy a los militares para ir a ayudar a la gente piura. La señora Boluarte hoy no saca a los militares para ir a ayudar a toda la gente de Río Seco, Sineguía, Castellía de hoy están limpiando sus casas. ¿Y sabes por qué no lo saca? Porque sería mal negocio, pues porque los militares irían, harían la chamba que tendría que hacerlo un privado, por lo tanto no habría coima. Sácate la venda de los ojos. Si van los militares y hacen esas obras en días, va a haber empresario que va a cobrar coima, va a haber consultoría, no va a haber nada, va a haber trabajo real. Y hay además libros grandiosos, donde grandes intelectuales de este país han dicho, ¿qué hacer? En un país con militares, con una fuerza militar como tiene el Perú, en tiempos de guerra y en tiempos de paz. En tiempos de guerra, como Tigüenza, obviamente, pues vamos a estar en guerra, en combate, defensa, lo que sea. Pero en tiempo de paz, ¿qué deben hacer las tropas de los militares? ¿Estar dentro de los, de, de, de pronto de los cuarteles, eh, todos los días haciendo ejercicio? No, no, no. Existen planes de que en tiempos de paz los militares... Deberían utilizar su conocimiento, su fuerza, el recurso humano para hacer carreteras, para hacer obras de infraestructura y es más, que nadie venga a decir, ay no, no es mano especializada, por favor, por favor, han hecho obras que duran mucho más que estas grandes constructoras de puentes y carreteras que se acaban en dos meses, en dos meses, porque ellos no compran especialistas, no, no, no, no, no, no, el especialista es el que firma iban subcontratando, subcontratando, subcontratando... ...entonces por eso que el, la, la escuela que cuesta 130 mil soles... ...sale costando dos millones y medio... ...subcontratan, subcontratan, subcontratan... ...y luego dicen, ah no, acá tenemos que hacer una puerta... ...no de 90, sino de 95... ...y esos cinco centímetros más no estaban en el presupuesto... ...una ampliación... ...son unos rateros... ...y eso tenemos que nosotros decirlo como tal... ...rateros... ...que ven en la oportunidad de la emergencia, en los guaitos... ...la oportunidad de no pasar licitaciones...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 Hoy no saca a los militares para limpiar las emergencias porque se le va la coima, pues... Se le va la coima y eso es algo que no podemos aceptar. Y eso es algo que Otarola diría, no, no, no, por favor, ¿cómo es posible? Otarola, mientras que el norte se inunda, mientras que los huaicos están arrasando con ciudades enteras, como lo que ha pasado en Guaral, está reuniéndose durante toda esta semana, porque te voy a decir con quién se reunió solo el 11 de abril, ¿eh? el 11 de abril, hoy día estamos 16. Hace cinco días atrás, cuando ya todos estamos inundados con el agua hasta aquí en el norte... La gente estaba esperándolo al señor Otarula porque todos los que van a la PCM, a los que ellos invitan, vengan, vengan a mi despacho, vengan. Los esperan en las calles por horas, no entran. El señor estaba reunido con los de Shogun. ¿Quiénes son los de Shogun? Los de la exploración Shogun Hierro de Marcona. Pero no fueron los únicos que fueron a visitarlo, fueron los de sauder Perú. ¡Ay no! Bienvenido, alfombra roja. Y a los señores de Las Bambas, el pasado 4 de abril, les hicieron una reunión de trabajo donde llamaron a funcionarios del Ministerio de Transportes y Comunicaciones y de Provías. Ahí está, en mis redes sociales. Anda, míralo. Hace dos días publiqué con quiénes, a qué hora, cómo se reunió el señor. Les hice una reunión de trabajo a la representante de Las Bambas, con los de Provías, los ministerios de transportes y el viceministro de gobernanza territorial, todititos al servicio de la minera. Eso no se llama tráfico de influencias. No, no, no. Eso se llama pensar en el país. ¿Qué crees? Desubicado, ignorante. ¿Cómo crees? Ese es su trabajo. Ah, pero Pedro, Mo... Pedro Castillo se reunió con los petroleros. Y... Ah, no, no, no. Eso es delito. Eso es delito. Lo otro no. Ay, la fiscalía, bien miope la fiscalía, ¿no? A veces no entendemos, en un lado sí, en el otro lado no. Cuando se supone, se supone, debería ser para todos igual. Pero Tarola está en lo suyo, está en su salsa, no te recibe a ti, pues. Tú que has ido de Huancabelica, de Cañete, de Huancaguasi, de Cusco, de Lares. Porque yo he visto la grande relación de todas las personas que los estaban esperando. ¿Quién te atendió a ti? Dime si soy una mentirosa. ¿Te atendió un asesor? ¿Te atendió un representante? ¿O te atendió el premier en persona? Ya pues, ubícate, hay niveles, hay niveles. Él solo se reúne... Con los directivos de las empresas mineras más grandes y con problemas que hay en el país. Con otros no. Así de simple y de sencillo. Mientras tanto, la señora Volarte se da la gran vida. Se gasta toda la plata que podría ayudar hasta para comprar 10 motobombas. ¿Cuánto cuesta una, moto, una motobomba? Aproxanita. ¿Tienes un precio? Porque la señora lo que ha hecho ahorita, nomás ha tomado una decisión, ha dicho tenemos que hacer mantenimiento a la lavadora y a la secadora de palacio. ¿Sabes cuánto le ha cobrado la persona que le ha hecho mantenimiento a su lavadora? Preventivo, ¿ah? Eh! preventivo. No estoy diciendo, se malogró la lavadora, la secadora de Palacio, ya, pues mínimo que la arreglen. Preventivo, es decir, para que no se malogren 7 mil soles. ¿Cuánto cuesta una motobomba? ¿Tienes idea, Tani? A ver si me consigues ahí en Mercado Libre. Y esto es lo que ha pasado. Se han gastado 7 mil soles en el mantenimiento preventivo, pero no es lo único. Se han gastado 5 mil soles más en el mantenimiento preventivo de los utensilios de cocina y de comedor de Palacio de Gobierno. Sí, sí, sí. ¿Y tú quieres motobomba? ¿Tú quieres hidrojet desubicado? ¿Tú que te estás inundando? ¿Acaso la presidenta ha hecho la inundación? ¿Para que le estés diciendo algo? Ella tiene sus prioridades. Su prioridad es poder hacer el mantenimiento. Obviamente que tú y yo sabemos que el técnico que ha ido a hacer mantenimiento cobró 200 soles. ¿Y lo demás se quedó en qué? En lo que yo considero, porque es lo que Cecilia García considera, más no estoy diciendo que sea así, aunque tengo sospechas, pero no tengo pruebas, de que se ven coimas coimas y coimas y coimas y coimas tú me haces un trabajo que cuesta 200 te pago 400 pero tú cobras 8 mil y el resto me lo das ya pues, ese es el negocio del país ese es el negocio que tiene este país y eso lo hacen en la ONP también lo han hecho en la ONP, siempre se los he dicho en este medio de comunicación, en este medio Pedro Paredes, periodista de este medio ha sido uno de los voceros de la denuncia más grande que ha habido contra los abogados que cobraban millones y millones a la ONP para destrozar jurídicamente a los jubilados que legítimamente exigían una pensión Acá lo hemos denunciado. Por eso yo digo, esta radio y este micrófono poderoso ha hecho justicia, más que cualquier político decente, porque solo teníamos una voz, una intención. Y esto que ha multiplicado exponencialmente, y gracias a esta radio, yo le agradezco mucho a la gente de la ONP, porque el día que murió el patriarca de esta radio, aquí afuera en la calle, había gente de la FP y la ONP velando los restos del único hombre, que quizás no dio la cara, pero que dio todo su trabajo al servicio de su pueblo, de su gente, de que se hiciera justicia, de que se alcanzara esa justicia social tan esquiva, tan lejana, que no puedes encontrar en este país de miércoles plagado por la corrupción, donde la alianza de la corrupción es una alianza más grande que la alianza de sangre. Esa alianza de que me corto la vena y somos hermanos de sangre, solamente la logran cuando hay una alianza de la corrupción. Tu corrupto cubres al otro corrupto y el otro corrupto al otro corrupto. Entonces nos cuidamos entre nosotros y nos robamos toda la plata del país. Así es, así es como operan. El estado de emergencia es un gran negocio para cualquier gobernante, porque tiene la facultad de decir, esta plata se va aquí y se va allá. Prueba de ello. Son los mil millones de dólares que le levantaron a Joaquín Ramírez, producto de lavado de activos. Y el, y el, el señor está libre, como Pedro en su casa o sea, le, leva, le incautan todo y él está libre. Qué cosa de locos. Pausa comercial, regresamos con más. Entonces, así nos vamos a quedar con esta frase, ¿no? Si no hay un guayco lo hacemos. Porque si no hay emergencia, no va a haber trabajo y no vamos a poder hacer licitaciones. Para las empresas direccionadas con nombre y apellido, licitaciones además que en estado de emergencia, se obra mucho de lo que se tiene que hacer normalmente y podría darle a mi amigo que hace hamburguesas un contrato para que mañana me haga la reconstrucción de un colegio. Así estamos en el país. Ah, y no sacamos a los militares. No, no, no, no, porque si no, ¿cómo cobramos la coima? Los militares van y trabajan, en dos días te ponen un puente Bailey. Ahora díganme, es que usted es populista. Ah, no, no, no, no, Cecilia, eres comunista, eres terrorista y demás. Terrible. 10 de la mañana, 32 minutos, Tania me ha comunicado de que una motobomba hay de distintos precios, de distintos niveles, pero va desde mil soles en adelante, 5.000 promedio. Entonces, con mil soles que la señora se ha gastado, la señora Boluarte, en poder hacerle mantenimiento a los utensilios de cocina de palacio y comedor, pudo haber comprado una motobomba. Creo yo que si un mes no le hace mantenimiento a su platería, a sus cubiertos de plata, no pasa nada ella misma los puede limpiar, como los limpiamos todos nosotros con una servilletita y almorzamos y comemos tranquilamente. Pero a la señora le han subido los humos terriblemente, porque con la limpieza que le ha hecho preventivamente a la lavadora y secadora de Palacio, pudo haber comprado dos motobombas para la gente que ahorita está con el agua hasta acá. Que los hubiera ayudado. Y no llevarles una motobomba donada, y encima la motobomba ni siquiera funcionaba. ¿Cómo es posible que vaya la presidenta de este país, dé una motobomba, trae todos los medios de prensa mermeleros ahí, ¡Uy, la presidenta ha ido! Se va la presidenta y la gente quiere... Prender la motobomba y no prender la motobomba. Es un engaño. Es un engaño. Ella ha ido junto con su hermano a levantarse el Estado. Y acá alguien se lo tiene que decir. Ahí están los audios de su hermano Nicanor. ¿Los escuchaste? ¿Escuchaste los audios de Nicanor? No escuchaste. Tienes que ir a mis redes sociales porque yo sí puse los audios. Los grandes medios no lo van a poner. Nicanor está negociando. Las O.C.'s las famosas órdenes de servicio para su sobrina y para todo su grupo de gente, porque él quería que el Ministerio de Educación le aprobara unas OCs, es decir, contratación de cierta gente que lo ayudó en la campaña, en bloque. No uno, no dos. Y ese ministro chueco, ¿sabes qué hizo? Le pasó dos OCs y no les pasó las otras 20. El hombre estaba pero molesto, dijo, te cambio, ministro. Hablaban de gabinete en la sombra, antes con Castillo. Yo puedo hablar ahora de presidente en la sombra, que puede ser Nicanor Bolorte. Nicanor Boluarte peleándose con Alberto Tarola, que se alucina el presidente de este país. Irina, Irina, haciéndole la competencia a Pinocho, aunque le ganó hace tiempo. Y títere perfecto de la situación. Me voy a ir con Don Martín Ojeda, especialista.